El presidente electo Gustavo Petro ha reconocido y ha le ha dado la dignidad a uno de los integrantes de la Minga, quien fue justamente el delegado para recibir el premio en México para dirigir una agencia muy importante para el proceso de construcción de paz en Colombia, como es el que tiene que ver con la restitución de tierras. Carolina Jiménez, este, integrante del comité directivo de Claxo, ya amiga de la casa, podemos decir, corresponsal, no sé si exclusiva, no la vamos a condicionar con eso, pero sí corresponsal en muchas ocasiones y muy agradecidos en el InfoClaxo. Carolina, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás tú? Hola Gustavo, muy bien, muchas gracias. Un saludo para todas y todos y todes. Bueno, Carolina, realmente un placer. Este, felicitaciones, en principio, por la, la renovación de mandato eh, como integrante, parte del Comité Directivo de, de Claxo eh, Y bueno, como decíamos recién y como le venimos diciendo a todos los integrantes del Comité Directivo, eh, en el caso de los nuevos viene el paquetito comité directivo con, con, con corresponsalía para el Infoclaxo. En tu caso, lamentablemente, eso es parte del mismo contrato, es ¿eh? parte de todo lo mismo, pero felicitarte y pedirte una, una cierta reflexión sobre lo que, de lo que fue el encuentro en México, Asamblea Extraordinaria, Ordinaria y la conferencia realmente monumental. Pero un poco tu reflexión sobre lo vivido hace muy poco tiempo en Lunam. Eh... Bueno, creo que fue un espacio eh, muy esperado por todas y todos. En efecto, eh, bueno, tuvimos la posibilidad de esperar la posibilidad del encuentro presencial, ¿cierto? Había reticencias a encontrarnos y hacer la asamblea, sobre todo de manera eh, virtual, porque pese a que la virtualidad facilita ciertos escenarios, pues no es lo mismo que el encuentro físico. Entonces creo que hay un elemento fundamental a destacar y fue la posibilidad de encontrarnos, eh, abrazarnos, vernos y me parece que eso es algo muy simbólico en la perspectiva humana e intercambiar como las miradas de lo que fue este proceso del confinamiento. Entonces quisiera destacar eso porque creo que para todas y todos, eh, más allá de toda la dimensión académica y política que acompañó al espacio, fue pues sobre todo la posibilidad de encontrarnos eh, después de casi tres años de, de, de dificultades no para, para, para, para ese, ese abrazo más colectivo eh, bueno creo que fue un espacio muy interesante, muy diverso eh, creo que hay que agradecerle enormemente a la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM y el pueblo mexicano siempre en una solidaridad y en un compromiso con el pensamiento social latinoamericano creo que el despliegue logístico, humano, académico que hizo la UNAM y bueno, del gobierno de México posibilitaron eh, que la asamblea y la conferencia eh, tuviera tanta acogida tu, saliera digamos de la mejor manera, yo creo que emergieron varias discusiones importantes, cierto eh, que es importante eh, ponerle atención yo creo que hubo muchas preocupaciones un poco para que trabajáramos el tema de la crisis, esta crisis multidimensional que hoy plantea un desafío en este segundo semestre del 2022, los anuncios de inflación de moderación del consumo energético y demás eh, generan una preocupación mundial y creo que en diferentes espacios se pudo al menos dejar situada la idea y la necesidad de discutirla eh, colectivamente en América Latina cómo nos paramos frente a esa, eh, ese elemento. En efecto, eh, las discusiones sobre feminismos y géneros ocupó un lugar importante en la agenda académica en la agenda social, creo que hoy hay un reconocimiento para todas y todos que avanzar en un horizonte de transformación pasa eh, necesariamente por situar y pensar eh, estos órdenes patriarcales que han hecho tanto daño a la vida del colectivo, pero particularmente a la vida de las eh, eh, mujeres, eh, y bueno, y otros temas centrales sobre estos nuevos momentos que vive América Latina, que justamente es lo que nos convoca hoy para hablar del caso colombiano que ya se advertía, había en nuestro caso bastante eh, emoción, incertidumbre sobre los resultados de la segunda vuelta. Nosotros tuvimos, eh, creo yo, eh, un antecedente interesante porque uno de los premios otorgados en el marco de la instalación de la conferencia se le dio justamente a La Minga, un espacio uh -huh. social y político muy importante para América Latina, particularmente para nosotros de Colombia, no solo en términos de la producción y del saber desde otras formas de producción del conocimiento, eh, sino el lugar que tiene en el proceso de construcción de paz. Y justo el presidente electo Gustavo Petro ha reconocido,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 carolina tú ya avanzabas sobre colombia eh, primero invitamos a la gente porque la Minga, aparte de recibir ese galardón por parte de Claxo, tuvieron un espacio en Claxo TV de una hora muy potente, muy potente, hablando eh, ahí en el espacio de la conferencia, que ya está subido eh, en Claxo TV, en las redes sociales, y que vale la pena que lo puedan, lo puedan ver y puedan disfrutar, porque realmente es un diálogo muy iluminador en muchos sentidos con respecto a la realidad colombiana. Pero Carolina, eh, antes de ir al domingo como hito... Eh, inaugural, iniciático de este nuevo gobierno, ¿Cómo, ¿cómo has vivido estos días después de la segunda vuelta electoral eh, y las preparativas para un nuevo gobierno? Digo, ¿cómo, eh, En varios términos, en términos sociales, ¿cómo, has, cómo estás viendo eh, el impacto del de triunfo de Petro y de Francia Márquez Mina? Y en términos de los conservadurismos, porque entiendo que hay sectores muy agazapados a lo que suceda, e inclusive preocupados también. Bueno, realmente han sido unas semanas eh, complejas, interesantes, con esperanza, pero también dolorosas, y voy a iniciar por la parte de, de los dolores, porque desafortunadamente ha sido un mes donde eh, ha reciado una expresión armada contra líderes y lideresas y comunidades rurales, donde hoy la presencia de los actores armados sigue siendo determinante para definir las dinámicas en los territorios, entonces esta semana desafortunadamente eh, se presentaron tres masacres, también se ha asistido al asesinato, ayer justamente hubo el asesinato de un eh, líder social de la zona eh, norte, muy comprometido con todo el proceso de restitución eh, de tierras y, eh, bueno, el asesinato de varios excombatientes de Farc, quizá uno de los más, no los más dolorosos, pero sí muy simbólicos por la centralidad que él tenía en el proceso de construcción de paz con la población excombatiente, un excombatiente muy joven, eh, Ramiro Durán, que fue eh, también asesinado en las últimas semanas. Entonces ha sido una semana muy dolorosa, eh, donde se ha acentuado la crisis humanitaria, donde el Clan del Golfo ha declarado un paro armado que ha cobrado la vida también de varios integrantes en, en un denominado plan pistola eh, contra la Policía Nacional. Se han asesinado varios policías, y, y policías sobre todo de un rango eh, muy bajo en términos como de la cadena de mando. Eh, pues denotando también que finalmente los, las víctimas eh, de la guerra eh, o son las personas que están en la defensa del territorio o son estas eh, personas integrantes de la fuerza pública realmente eh, sin mayor capacidad eh, de mando pero que eh, hoy están en la mira, digamos, de estos actores armados. Entonces ha sido una semana en ese sentido muy difícil eh, y hay preocupación, incluso la población excombatiente lo ha denunciado de lo que siga pasando esta semana antes del 7 de agosto eh, pues por las implicaciones simbólicas y políticas que representa el cambio eh, de gobierno, en estos días han salido los resultados de las cifras eh, de la crisis humanitaria y realmente es muy doloroso, cierto eh, advertir un poco toda la referencia a las masacres durante el gobierno de Duque, se está haciendo un balance sobre el balance humanitario del gobierno de Iván Duque, sobre todo porque él en el acto de posesión el 20 de julio del Congreso de la República, rindió un informe de su gobierno donde claramente desestimó y desconoció de manera eh, irresponsable, creo yo, la crisis humanitaria que hemos padecido durante su administración, en digamos que un poco intentando contrarrestar una serie de elementos que planteó el gobierno saliente, Diferentes organizaciones sociales han sacado las cifras generales durante el gobierno de Duque, que realmente son dolorosas. Eh, se registra en el primero de agosto, incluso no lo que lo de estos últimos días, de estos últimos dos días al primero de agosto, 313 masacres que ha cobrado la vida de 1.192 hombres y mujeres, 954 líderes y lideresas y defensores de derechos humanos asesinados durante el gobierno de Iván Duque. 261 firmantes del Acuerdo de Paz también asesinados durante el gobierno de eh, Iván Duque, bueno, más todos los casos de desaparición forzada, se registran 200 al menos hay denuncias de 220 casos de desaparición forzada, 545 casos de eventos de desplazamiento forzado, eh, en eso la Fundación Indepaz ha sacado el registro de manera muy sistemática, entonces hay que decir por una parte que ha sido muy doloroso, que, que estamos en un momento... Eh, difícil, pero a su vez es un momento difícil que se, que se impregna de mucha esperanza. Yo creo que hoy hay una esperanza muy importante en la sociedad colombiana sobre un punto de inflexión que puede representar la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la conducción eh, del Estado. Entonces es una sociedad que está un poco expectante, que está animada, que está esperanzada, que ha venido recibiendo... Eh, creo yo que con una bastante aceptación en la mayoría de los casos de los nombramientos que ha venido haciendo eh, esta fórmula, bueno, que ha hecho de manera expresa el presidente Gustavo Petro, creo que uno de los mensajes más importantes para dar respuesta a esta crisis humanitaria ha sido el nombramiento del ministro eh, de Defensa, ¿cierto?, hay un gran reconocimiento de parte de los sectores liberales, progresistas, del movimiento popular sobre el nombramiento del ministro de Defensa porque es un hombre que se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos, es un hombre que ha tenido unos ejercicios muy importantes en términos de la investigación, de los vínculos de la clase política con los grupos paramilitares, entonces, y él ha sido muy claro, el, el ministro Velázquez ha sido muy claro en sus... Eh, eh, eh, bueno, en, la, en las entrevistas que ha dado recientemente, la, la que dio la primera entrevista para un medio de prensa escrita que la dio justamente este fin de semana, señalando que eh, su principio de acción fundamental va a ser el respeto y la garantía de los derechos humanos por parte de una fuerza pública. Ustedes saben que eh, hay muchas denuncias de una fuerza pública violadora de los derechos humanos en el marco de todo el proceso que se ha impulsado con la Jurisdicción Especial de Paz, un sistema de jurisdicción que se crea en virtud del acuerdo. Ahí han ido a rendir eh, indagatoria eh, militares, miembros de la fuerza pública, responsables de falsos positivos, o mejor para decirlo con más claridad, de crímenes de Estado, y, y ha mostrado un poco eh, la forma de operacionalización de las fuerzas militares para la violación de los derechos humanos de jóvenes, de líderes sociales, entonces creo que eso es una muy buena noticia, entonces se ha recibido con mucha alegría eh, esta designación del Ministerio de Defensa, de igual manera hay otra serie de ministerios, bueno, no sé, tú me vas diciendo porque yo me puedo quedar acá sí, un sí. poco contando ese proceso eh, que han dado mucha alegría, quizá uno de los más simbólicos ha sido el Ministerio de Cultura, una mujer eh, eh, eh, que todos sus compañeros y compañeras fueron víctimas del genocidio de la Unión eh, Patriótica, una mujer luchadora del Partido Comunista, eh, que ha contribuido mucho al, al, a la cultura colombiana a través, sobre todo, del teatro y de las expresiones que ellos han venido acompañando, ha sido nombrada y creo que eso simbólicamente es muy importante porque es situar lo que va a representar la cultura en este nuevo momento de la sociedad colombiana, de ayudar a transformar ese sentido común, esa forma de comprender y de relacionarnos, ¿cierto? Donde va a estar asignado por todo el tema de la reconciliación, por todo el tema de la reparación. Entonces, creo que ese es un mensaje muy positivo. Y así podríamos seguir hablando de algunos otros claro. eh, ministros que han cobrado eh, mucho reconocimiento, sobre todo en la población víctima y en el sector del movimiento social y popular. Eh, Carolina, en, este, en todo este camino, eh, entiendo que habiendo sido Colombia eh, un poco a veces un eje o un punto de, de ingreso muy fuerte por parte de la diplomacia de los Estados Unidos, de, de la política de los Estados Unidos, de los sectores militares este, de Estados Unidos. ¿Cómo se reconfigura el mapa de lo que por momentos parecía casi un, un lugar este, de, de bastión político de diplomacia de Estados Unidos para inserción en la región bueno, con un gobierno con características diferentes, entiendo que se revé toda esa situación y el posicionamiento geopolítico. ¿Cuál es tu análisis? ¿Existe un cambio geopolítico o eso puede llevar un poco más de tiempo y tiene otras complejidades? Bueno, en efecto es un escenario eh, que tiene muchas complejidades, como tú lo adviertes, pero yo creo que sí es fundamental para... Eh, un quiebre en la agenda de seguridad de los Estados Unidos en la región. Yo creo que eso, eh, hay que decirlo con mucha claridad, Colombia ha actuado como un estado, eh, no sé si sea la expresión más afortunada, pero sí ha actuado como un estado satélite en términos de la presencia de tropas extranjeras eh, de los Estados Unidos en la región a través del de espacio que ha tenido en Colombia. Entonces, yo creo que eso es muy importante, yo creo que este mensaje que se manda con el Ministerio de Defensa y como lo ha venido expresando Gustavo Petro de un trato diferenciado y entre pares va a ser muy importante para la región, yo creo que es distinto. Además, eh, eh, eh, eh, porque Gustavo Petro ha sido muy claro de que nuestra agenda eh, para Colombia va a ser la agenda de la paz total, ¿esto qué quiere decir? Que una lógica de la securitización, que una lógica de la pacificación vía el, el robustecimiento de los dispositivos de, de la militarización tiene que parar y va a cambiar y eso de facto implica un tipo de participación distinta de los Estados Unidos en Colombia y en consecuencia en la región, entonces yo creo que eso pejó políticamente, es muy potente es muy simbólico porque en todo caso Colombia ha actuado y particularmente obviamente durante los gobiernos de Uribe eh, pero ahorita durante el gobierno de Duque como un teatro de operación para contener experiencias y procesos políticos distintos eh, eh, eh, alternativos, que plantean una crítica, que tiene una relación muy difícil con los Estados Unidos, como es el caso de Venezuela Nicaragua y Cuba y hoy estamos en otra agenda con esos países, hay que resaltar por ejemplo acabamos de reactivar relaciones con Venezuela, unas relaciones que habían, se habían eh, roto con el gobierno de, de Duque, con el reconocimiento de Guaidó eh, como la autoridad oficial y esta semana lo que nos encontramos eh, fue un canciller reactivando relaciones y recomponiendo la relación con Venezuela que nos pone en un escenario distinto con la región. Un el segundo elemento que es central y es la relación con Cuba, ya Gustavo Petro ha señalado que le interesaría que fuera en Cuba eh, el lugar donde se pudieran reanudar las conversaciones con el ELN y eso es muy importante porque si lo tenemos presente, Estados Unidos eh, tenía nuevamente a Cuba en la lista de países aliados con el terrorismo, eh, eh, en donde el lobby que había hecho Colombia había sido fundamental, Iván Duque había solicitido, le solicitó al gobierno de los Estados Unidos hacer ese, ese señalamiento a Cuba, a razón de que Cuba, respetando el protocolo que se había firmado para la mesa de conversaciones que tenía el ELN con Duque, eh, no quiso, eh, no extraditó, no atendió la solicitud de extradición que hizo Iván Duque de eh, los negociadores del ELN que estaban en La Habana eh, en virtud de un ataque o un atentado que hizo el ELN aquí a, a, a la Escuela de Policía General Santander. Entonces, eso es otro momento, es otro momento en la relación con Venezuela, es otro momento en la, en la relación con Cuba. Y eh, los Estados Unidos ya lo ha tenido que venir, eh, lo ha reconocido, ¿cierto? De que ellos si trabajan en el marco del respeto a los derechos humanos y se si ha abierto un espacio importante que es la renegociación del TLC con los Estados Unidos. Entonces, sí si nos muestra un momento distinto. Gustavo Petro lo ha manifestado, su intención es eh, eh, ayudar a fortalecer esta recomposición de la integración regional que creo que ya Andrés Manuel López Obrador ha venido haciendo un ejercicio de liderazgo importante y que Gustavo Petro está en la intención de trabajar en esa dirección además de contribuir a un fortalecimiento de la integración de orden eh, económico, porque así lo ha manifestado eh, insistentemente, lo señaló en su discurso eh, de reconocimiento de su triunfo como presidente de Colombia y con un elemento adicional que señaló muy rápidamente y es la agenda ambiental y ecológica. Petro ha insistido en términos del cuidado de la Amazonía, de lo que representa para nuestra región, y de las posibilidades de que seamos esta potencia mundial de la vida, no solo en Colombia, en América Latina, pensando en una relación distinta con la naturaleza. Entonces yo sí creo, eh, sin sobreestimar lo que podemos representar, si tenemos claro que Colombia ha sido un actor estratégico para el despliegue de los Estados Unidos en la región, tenemos claro que nuestra posición es importante y en consecuencia creemos que el cambio de gobierno va a implicar eh, unas condiciones distintas para la dinámica geopolítica de nuestra mente. Eh, en ese camino, eh, Carolina, este, a ver, hablábamos eh, la otra vez, en varias oportunidades, hablábamos sobre Chile eh, y obviamente la cantidad de cambios. Estuvimos hablando inclusive con la ministra de, de Trabajo Chilena para entender la dimensión de profundidad de algunos de los cambios en el gobierno de, de Boric, pero entendiendo la dificultad que, que conlleva alguna de las modificaciones, ¿cuál consideras que es la agenda? Porque veíamos en Chile que las lógicas del neoliberalismo se metían tan profundamente en las estructuras eh, de las políticas públicas o de las no políticas públicas, eh, las culturales, el entendimiento de, de algunas cosas, digo, socialmente, las formas en que el neoliberalismo relataba cómo supuestamente debería ser la vida, había entrado tan de lleno que había que cambiar como muchas lógicas eh, a la vez para poder desarmar eh, o desandar esos caminos previos. ¿Cuáles consideras que son? Porque recién nos hablabas de la lógica medioambiental, de lo del acuerdo de paz, pero me pregunto, en cuestiones de educación, eh, de salud, de sostén de algunas cuestiones económicas, digo, ¿qué cosas hay que desandar o entiendes que hay que desandar de la lógica neoliberal en Colombia? Bueno, como tú lo has advertido, es un proceso muy complejo porque aquí, digamos que a diferencia de, de, de los espacios o de las trayectorias que lograron transitar muchos países de la región, entrado a de inicios del siglo XXI, ¿cierto? nosotros afianzamos eh, gobiernos neoliberales y por no decir ultra neoliberales, porque fue, esa fue la agenda de Iván Duque, ultra neoliberal en términos de la ortodoxia, macroeconómica y del autoritarismo político, un despliegue neoconservador que explica toda esta crisis social y humanitaria que hemos padecido, entonces realmente es un desafío eh, enorme, cierto eh, porque se ha desmantelado lo que había de estado social de garantías democráticas y entonces hay que reconstruir desde el régimen político, el modelo económico y la política social un nuevo escenario para, para Colombia yo creo que Petro ha sido muy claro en la insistencia de, de tres asuntos fundamentales eh, de su agenda. El primero hace referencia a la justicia social, él ha dicho tenemos que caminar en un horizonte de justicia social que está mediado eh, por los siguientes elementos. Eh, Colombia es hoy el país más desigual de la OCDE, es decir, en términos de desigualdad social, estamos en el ranking para el caso latinoamericano, en desigualdad solo nos supera, eh, Brasil y en términos de condiciones de pobreza somos el segundo país con más condiciones de pobreza, eh, creo que después de, yo no recuerdo si es Honduras o, o Guatemala, me excuso ahí la, la imprecisión en este momento. Eh, entonces, ahí hay una agenda social eh, que claro que se profundiza en condiciones de pandemia. Nosotros tenemos eh, familias que no pueden tener eh, eh, tres platos de comida en su casa, entonces ahí hay un desafío muy fuerte y es esta, esta agenda social. Eh, qué debe atender y eh, lo que implica el, la materialización de derechos fundamentales, particularmente a la salud, una salud que ha venido siendo mercantilizada y cómo va a ser la agenda en el campo eh, educativo. Entonces, Petro tiene claro que ahí hay un desafío, ahí hay que trabajar eh, y, y que, que ha venido diciendo, que se ha planteado en términos de, de cómo avanzar en esa agenda. Lo primero es intentar abrir un camino eh, referido a la justicia tributaria, eh, digamos que el sistema tributario en Colombia es un sistema que tiende a generar condiciones de enriquecimiento de los más ricos, es decir, que realmente sean las bases sociales las que soporten los ingresos fiscales eh, del Estado. Y eh, se ha anunciado que una de las primeras leyes que va a radicar el presidente es una reforma tributaria que, si bien no va a resolver la, la, la, la injusticia tributaria, cierto podría generar condiciones de caminar hacia allá. Ahora, el asunto es, eh, ¿qué tanto va a poder tocar las estructuras realmente de esa desigualdad, de esa reforma tributaria. Yo creo ahí soy un poco eh, más reservada en mi optimismo, es decir, creo que puede generar unos campos, ¿cierto?, que impliquen que los archimillonarios tributen un poco más, pero no necesariamente logre quebrar con suficiencia estas condiciones de injusticia tributaria, ¿cierto? Entonces ahí hay un punto que es muy importante, yo sé que están trabajando, está esa propuesta de reforma tributaria que puede generar un ingreso de, se ha hablado, eh, bueno, hay, hay distintas cifras de, de, de, de, de los billones que lograrían eh, recaudar con la reforma, pero ahí va a ser un punto importante, yo creo que va a ser significativo, pero creo que es insuficiente para lo que se requiere. Hay un segundo elemento que se ha planteado y es en efecto eh, el referido con eh, eh, el análisis de la deuda. Ahí sí ha sido, creo yo, eh, más prudente el presidente eh, Gustavo Petro, no se ha hablado, de una auditoría de la deuda externa en colombia de diferentes sectores se ha venido planteando la necesidad de avanzar en una auditoría internacional que posibilite eh, revisar cierto la renegociación de la deuda una nueva ingeniería eh, de la deuda y sobre todo que libere recursos que hoy se destinan exclusivamente al pago de la deuda para poder atender esa agenda eh, social digamos que eso se ha venido eh, señalando con suficiencia porque hoy el costo de la deuda sobre el presupuesto general de la nación realmente es brutal, digamos que con Duque subió el nivel de endeudamiento, estamos hablando de una deuda pública, bruta del sector público no financiero del orden del 72, 73 puntos eh, del PIB, cierto, en unas condiciones de crecimiento de la inflación, de aumento de la tasa eh, de desempleo, eh, y con mmm, unos, eh, unos, un pago del servicio de la deuda muy alto en términos de lo que representa eh, para el presupuesto general de la nación eh, y del cual eh, casi el 53% se usa eh, o solamente el 53% se usa para amortización y el 47% es para pago de intereses. Entonces, ahí hay un punto que es muy importante eh, para revisar también para aumentar eh, las finanzas del estado entonces ese es un primer elemento que es central en términos de la deuda social hay un segundo momento que es fundamental para el desmonte de esta lógica neoliberal y es lo que puede representar esta idea de paz total eh, con la cual se ha comprometido el presidente. Y lo decimos porque es que la dinámica contra contrainsurgente, la dinámica armada y el dispositivo de la violencia ha sido un eje organizador del régimen político en Colombia. Entonces ahí habrá que avanzar realmente de manera profunda en una democratización de las fuerzas militares. Hay una discusión muy importante o bien sobre el desmonte del SMAT, sobre la reforma forma del Smat y sobre que la policía debe salir del Ministerio de Defensa para que realmente sea una fuerza civil como suele ser en el grueso de los países eh, del mundo. Entonces hay un segundo asunto estratégico que tiene que ver con el dispositivo de lo militar del orden eh, armado, porque este es un Estado armado y está armado contra la sociedad y creo que ahí es importante el trabajo que se pueda avanzar. Y un tercer escenario, eh, eh, que ya lo, lo, lo señalaba yo de modo muy general, y es el vinculado con si se puede transitar a una relación diferente con la naturaleza. Eso también va a ser central en términos del quiebre de este orden neoliberal que se ha soportado sobre todo sobre la reprimarización y el extractivismo de la economía colombiana. Petro ha anunciado el fin del fracking, eh, no más vamos con glifosato en términos de fumigaciones aéreas. Y eso ha empezado a generar un escenario de un cambio también y de una transición energética que es importante eh, eh, valorar en términos de esta relación de la sociedad a la naturaleza. Y creo que todo esto ha estado atravesado por toda esta reflexión eh, y de concepción ética y política en la cual Francia ha hecho una contribución muy importante y es con lo que representa el vivir sabroso, es decir, eh, eh, societalmente qué representa el vivir sabroso para empezar a quebrar órdenes de la dominación. Yo creo que hay ahí espacios potentes, creo que las dificultades y los obstáculos van a ser enormes, ¿cierto? Ha habido preocupación sobre ruido de sables, ha habido preocupación de un desconocimiento de las fuerzas militares, ha habido preocupación de... Eh, eh, eh, bloqueos económicos Pero bueno, digamos que es un poco Lo que se ha puesto ahorita en el mapa ahí De la discusión nacional eh, Carolina, en todo este camino Este mapa que, que te agradecemos Enormemente que estás haciendo con nosotros Agradecemos enormemente a toda la gente Que está del otro lado, que se va sumando Ya vamos a leer todos los comentarios Hay un montón de comentarios de la gente Y sabemos la cantidad de amigos en Colombia Amigos y amigas que tenemos en Colombia Eso es maravilloso eh, siempre Tú hablaste recién de los aportes de Francia Márquez, eh, entendiendo la dimensión que tienen las uniones electorales, digo, que a veces en algunos países son complejas, tienen sus complejidades eh, y sus vueltas. Digo, ¿cómo, ¿cómo entiendes los aportes? Tú hablabas de lo medioambiental, digo, el símbolo de Francia Márquez, una mujer afro, eh, desde la lucha medioambiental, con esa historia de vida, eh, Profundamente reveladora, emocionante, pero sobre todo de, de lucha bien concreta, digo, en territorio. Eh, ¿Cuáles entiendes que van a ser los otros aportes que pueda hacer Francia Márquez? Entiendo porque tienen que ser derivados por parte de la presidencia o del presidente hacia la vicepresidencia, digo. Entonces, ¿cuáles entiendes que pueden ser los aportes o cuáles entiendes que deben ser las necesidades de trabajo concreto desde la vicepresidencia? Y, bueno, yo creo que. que es importante advertir eh, la fuerza eh, simbólica que representa que una mujer como Francia esté hoy en la conducción del Estado colombiano y, y es una fuerza subvertiva en el, en el sentido de la posibilidad de la subversión de lógicas del orden social existente y creo que en ese sentido es bastante eh, valiosa su participación yo podría destacar como dos grandes dimensiones eh, que me parece que vale la pena que, que le pongamos atención. Hay una primera dimensión y es con lo que Francia ha venido insistiendo de los nadies, ¿cierto? Esos nadies que han sido ignorados, pero que han sido, eh, o que no han sido reconocidos, pero que han sido explotados, que han sido maltratados, que han sido objeto de todas las prácticas de dominación y subordinación, y son unos nadies que hoy empiezan a sentir como propio al Estado y que empiezan a participar de la, de, la, de la lógica de la organización del Estado. Uno lo vio de manera muy clara en un proceso que ha llamado bastante la atención estas semanas en Colombia, y es el denominado empalme, el empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, y fue un empalme que no había asistido eh, eh, eh, la sociedad colombiana en, en su historia, porque regularmente los empalmes eran entre equipos técnicos, algo muy cerrado, sin un despliegue mediático importante, donde el gobierno que salía le decía al que llegaba, mire, así está, esto hemos hecho y aquí le entrego, ¿cierto? Un poco caricaturizando el proceso, pero así. En este empalme ha sucedido algo particular, eh, porque empezó a llegar a Bogotá, digo yo, pues en Bogotá está la sede del poder central, eh, campesinos, indígenas, gente de los movimientos sociales, del movimiento popular, a participar de los equipos de los empalmes. Claro, sin una comprensión técnica, si lo queremos poner en esos términos de la lógica de la administración del Estado, del funcionamiento estatal, pero sí con la comprensión y el conocimiento de lo que, y con el sentir de lo que pasa en los territorios. Entonces, eh, eso fue muy simbólico, eh, fue muy eficiente y creo un poco, y, y cuando yo estaba en las reuniones y veía uno esa diversidad del proceso del empalme, Pensaba mucho en René Zabaleta con esa lógica del abigarramiento de los estados latinoamericanos y era un poco esos nadies en, en el sentido que lo ha planteado Francia llegando al estado. Y me parece que eso es muy potente, eso es muy potente porque es una recuperación y un situar, o no una recuperación, es decir, bueno, nosotros somos eh, y vamos a participar de la construcción de este gobierno. Y creo que eso se explica mucho en el trabajo de Francia. Creo que esto que se ha llamado ahorita el empalme social y en lo que ha insistido Petro de los diálogos regionales eh, recoge mucho de lo que es Francia, de las apuestas de Francia y del sentir eh, de, de Francia que creo que es muy simbólico. Entonces esa sería como una primera dimensión grande que me parece. Ahora, en una segunda dimensión, hay unas improntas características de, de, de, de, de, del horizonte narrativo de Francia y político de Francia que en efecto están vinculados con el tema de género. Yo creo que es muy potente porque no se trata simplemente de que sea una mujer vicepresidenta. Nosotros acabamos de, tenemos en ese momento una mujer vicepresidenta, pero que no reconoce y no tiene una comprensión de los órdenes eh, patriarcales. Francia eh, sí y lo ha expuesto y eso ha permitido que el movimiento feminista o el movimiento feminista se volcara a acompañar, no sé si a Petro, pero sobre todo a Francia, es decir, estamos y creemos en lo que Francia pueda liderar. Ahí pues Francia particularmente ha planteado la idea del Ministerio de la Igualdad, cierto, para trabajar en ese ministerio donde se puedan abordar de manera realmente robusta el tema de género y el tema... Étnico, porque no se trata simplemente de un discurso antipatriarcal, sino de un discurso antirracista, ¿cierto? Anticolonial, con lo que implica el colonialismo interno tan internalizado en sociedades latinoamericanas y en, y en nuestra sociedad. Entonces, esas dos dimensiones de Francia son muy importantes, son unas improntas creo que muy importantes en su trabajo y por supuesto la trayectoria misma de ella, la cercanía con el movimiento eh, popular con el movimiento de víctimas me parece que es muy importante y le da una fuerza a, al gobierno que inicia Carolina por por último y este agradeciéndote de vuelta enormemente por por el encuentro por la charla por, por ayudarnos a, a reflexionar sobre sobre el tema eh, cómo ves el, el trabajo conjunto con otros gobiernos en el marco de las lógicas progresistas de, de la región entendiendo digo que para otros países de la región es una segunda ola progresista después de los años 2000, eh, entendiendo que la primera tuvo características muy diferentes a esta, entendiendo que igualmente puede seguir existiendo, pueden seguir existiendo movimientos en la región. Digo, está la expectativa de lo que suceda en muy poco tiempo en Brasil. Eh, bueno, lo, lo sucedido en, en Chile, eh, en Bolivia, en Argentina, con, con sus caracter, características diversas y complejas, pero sus características al fin. Digo, eh, interpretas que existe, digo, México, interpretas que existe alguna posibilidad de trabajar en conjunto eh, que realmente puede ser una, una visión de trabajo conjunto de los progresismos, Venezuela incluido, o cómo, cómo interpretas la situación, el panorama regional, bueno, yo creo, señalaba ya algunos elementos cuando hablábamos un poco de la geopolítica regional y de la agenda de los Estados Unidos. Yo creo que justamente como tú lo, lo señalabas al inicio de, del espacio, creo que ha sido un mensaje claro la gira eh, suramericana eh, intensa que ha sostenido Francia con Lula, con Evo, con Boric, ¿cierto? Indicando... Eh, una intención clara del gobierno colombiano que inicia, Gustavo Petro lo ha dicho también en diferentes espacios con mucha claridad, que nuestra cara está hacia América Latina, que el horizonte es de fortalecer el trabajo regional en esa dimensión política, económica eh, y ambiental que, que señalaba. Entonces yo creo que sí, es un, eh, es un momento que posibilitaría, o al menos creo que es una política que lo ha señalado con claridad Gustavo Petro y Francia Márquez, de fortalecer esta lógica regional. Ahora, yo creo que aquí la discusión o una de las discusiones fundamentales es eso que puede implicar para un, unos progresismos distintos para América Latina. Claxo ha contribuido ahí en esa discusión. Yo tengo, eh, eh, traigo insistentemente una reflexión que salió, en un, si no estoy mal, en el último o en el antepenúltimo texto de masa crítica, de la colección masa crítica de Claxo, que fue esta reflexión de Álvaro García sobre, eh, bueno, la crisis que afrontamos hoy como humanidad reclamó unos progresismos distintos. Es decir, estos progresismos de primera y de segunda, no sé si vamos a hablar de que estos son los progresismos de tercera generación, no sirven hoy o ¿no? son insuficientes para los desafíos humanitarios, sociales, ambientales eh, que reclama el mundo, entonces uno esperaría un poco que se pueda avanzar en una agenda eh, realmente mucho más radical eh, mucho más dispuesta a impulsar transformaciones eh, más profundas y no solo dispuesta, sino evidentemente con las condiciones para poder crear las condiciones que le posibiliten avanzar en ese escenario. Yo creo que lo que se vivió en América Latina fue muy importante, pero estamos hoy en un momento distinto, en un momento distinto muy fuerte, como lo decía yo de algunos debates que se que emergen en la conferencia o que tuvimos en la conferencia de Claxo. Es, es un momento... Eh, donde la amenaza de la guerra es latente, ¿cierto?, no solo por los, Rusia, ahorita las discusiones que hay a propósito de la visita de Nancy Pelosi eh, eh, en Taiwán, bueno, y entre otras cosas, alertan sobre una dimensión eh, armada, humanitaria, el tema energético, el tema de la subida de los precios de los alimentos, el tema de la estanflación, el tema del congelamiento, del crecimiento económico, eh, nos está interpelando. Y nos interpela el futuro de la humanidad y en efecto esta agenda latinoamericana y esta agenda de estos nuevos progresismos en América Latina tiene que leer con mayor nivel de complejidad lo que está pasando. Eh, nosotros aquí, por un lado, tenemos mucha esperanza de lo que pueda representar este gobierno o esta dupla de Petro y Francia, eh, pero también nos preocupa eh, que los balances de la gobernabilidad, que los balances de, la, de, de los equilibrios... Eh, acoten la capacidad, ¿cierto? Hay diferentes lecturas que se han venido poniendo sobre el ministro de Hacienda, algunos eh, lo ven con buenos ojos, otros consideran que es como un mensaje para dar tranquilidad a los mercados, digamos que hay lecturas distintas que por, ahorita por razones de tiempo no puedo entrar como a, a detenerme en ellas, pero lo que sí es claro es que hay una demanda eh, porque realmente Petro puede avanzar en una agenda mucho más disruptiva porque las necesidades del momento social en Colombia y en América Latina lo reclaman y uno esperaría que Petro pudiera ayudar en ese horizonte, creo que eh, lo que existe en México y el trabajo de Andrés Manuel López Obrador puede contribuir también bastante a, a, a robustecer esa agenda del progresismo latinoamericano. Carolina, eh, agradecimiento enorme, impecable y, y gracias por, por el análisis, la, la profundidad y ayudarnos a estar eh, un, un ratito en Colombia. Eh, lo mejor para esta nueva etapa y, bueno, y con la expectativa puesta en el día domingo, que evidentemente eh, va a ser un momento clave en la lógica de hito para un transcurrir largo, eh, eh, complejo, digo, en el sentido este, más amplio de la palabra. Pero bueno, entendiendo que los ojos también estarán puestos eh, en Colombia para ver qué es lo que sucede, porque de lo que sucede en Colombia posiblemente depende muchas de las cosas que pueda tener repercusión en la región. digo, De esas movilizaciones en la calle tan fuertes en Colombia, evidentemente hubo un aprendizaje, una visión, una mirada, de toda nuestra América, digo, no solo de colombianos y colombianas. Así que agradecerte enormemente por este encuentro y obviamente eh, no sé si bueno o malo para ti, pero te estaremos molestando nuevamente en cualquier momento. No, Gustavo, muchas gracias a ti, a, al Infoclaxo y en efecto, más allá de como de la complejidad del momento, el domingo va a ser un momento muy importante. Para nosotras y nosotros va a ser un gran acto de posesión, ya hay una agenda cultural en todas las plazas públicas, no solo de Bogotá, sino de todos los municipios de Colombia, porque creo que hay un anhelo por vivir sabroso y bueno, vamos a, a, a trabajar por ese vivir sabroso, así, eh, apoyando al gobierno, pero también cuando tenga que ser en las calles reclamándole al gobierno el cumplimiento de ese programa eh, por el cual lo elegimos. Entonces, bueno, ya aquí eh, con toda la disposición de contribuir en alguna medida con las lecturas que yo pueda tener del proceso que estamos viviendo. Carolina Jiménez, eh, integrante del comité directivo, hasta pronto. Muchísimas gracias. Chao, chao. Eh, integ este integrante del, del comité directivo de, de Claxo, digo, con una reflexión, digo, impecable, digo, muy profunda y muy interesante la posibilidad de tener. De primerísima, primerísima mano, muchísimos datos de lo que va a suceder en Colombia, que seguirá siendo noticia, seguirá siendo de impacto. Algunos mensajitos, gracias por toda la gente que está del otro lado, Luis Filipe, eh, dice, vivo pueblo colombiano, saludos desde Portugal. Eh, después nos dice Marta Rodríguez, muy difícil las fuerzas oscuras, se están revolcando o según la cabeza, nos ha cortado y nuestro presidenta estará siempre en peligro. Esperemos que no, esperemos que no, pero evidentemente hay eh, muchas cuestiones eh, en juego. Eh, acá dice Golondrina, dice, gran esperanza tener como vicepresidenta Francia Elena y como presidente Gustavo Petro. Esperamos el inicio para un cambio para todos nosotros los colombianos cansados de gobiernos corruptos, dice Golondrina, también eh, Soraya, eh, Trujillo Sobrero, un gran saludo y los mayores deseos y esperanzas en Petro y Francia, en su gobierno, y que toda América camine hacia la patria grande, abrazo desde Uruguay, miren qué lindo, ¿no? Van llegando mensajes de diferentes partes de nuestra América. Eh, Iván, que había estado participando y mucho y, y está participando muchísimo, le agradecemos enormemente, vamos a vivir sabroso, dice eh, Iván desde Colombia, que eh, habíamos eh, leído que está desde Bogotá y que, es que están participando con mucha intensidad y es bárbaro tenerlo eh, por aquí, al igual que a todo el resto que está escribiendo y que se está sumando. Nosotros ahora seguimos de la siguiente manera, porque vamos a hablar de CLACSO 2022 y tiene mucha relación con lo que estábamos hablando de Colombia, porque en el encuentro del 7 al 10 de junio en la UNAM, en la novena conferencia latinoamericana y caribeña, Agustín Canzani de la Fundación LIBERS Seren de Uruguay participó en el foro Hacia qué futuro miran los progresismos en Latinoamérica y qué estamos haciendo para construirlos. Claramente tiene que ver con lo que venimos hablando y me parece que este fragmento del video que vamos a ver vale la pena para que sigamos pensando y reflexionando.